Un box hey, ¿Qué tal? Bienvenidos El día de hoy traemos el unboxing de este Que es un case del de Megatine del 2021 Pero la verdad es que en este 2021 Konami se está poniendo las pilas bastante bien eh, Entonces hay, han salido más productos todavía Que yo creo que le van a hacer mucho la competencia a este Megatine Y pues bueno, aquí está este aquí entonces vamos a vamos a empezar con este este más para que vean un poco más de cerca pero bueno vamos a empezar a ver si nos sale alguna de esas cartas que eh, pues bueno listo así está mucho mejor bueno, entonces, cada una de estas latitas tiene tres sobres y, y aquí un montón de plástico. Y vamos a empezar. Entonces, arroba Ignister, Dipsy Sentry, Infernoble. Dicen dice Racine disposable device y bueno y aquí está la primera eh, enfoleada a Emancipator el analizador Link Uribo. muy útil en todas las estrategias y este es nuestro primer secreta que es Rabiel y Ignister Eiland y también vienen la Oster Brigada. Bueno, a ver, vamos a ver. Shin Black C. Noble Durendal Paralel Xiv Es nuestra Ultra Nuestra secreta, perdón Y Terias Y Nadir Cervant Esta también es bastante Es un reprint muy bueno Hasta ahorita vamos muy bien Vamos a continuar otra de las cartas que estamos esperando es Zeus, el poderosísimo Zeus. Vamos a ver, Traptrix, Alomerus, Gizmec, Okami, Virtual world Lulu, y Chichi de Ignister de darkness ahí vamos a continuar con los de arriba Cano Cicer, Draytron Beta, Rabiel nuevamente y aquí hay otro de para la estrategia dogmática. Muy buena esta reimpresión. Oh Triple Tactics Talent, wow. Esto es de las mejores cartas que nos pudo haber salido. Pero bueno, no vamos a seguir. He visto, he visto otros este A ver. gravity controller, Thunderhand, el Shuttle Upcalon, muy buena, esta también, esta la impresión, estas salieron en una baraja estructurada y muy bueno la verdad Nerval de la estrategia tribrigada y dogmática máximos Super Heavy Samurai Trap Tricks Salomerus y Dragon Maze Dragon Maze, True Light, estas son cartas de soporte para el dragón, Blue Eyes White Dragon, esta me parece que también son de las cartas nuevas de Premier Mundial. Rebellion, XYZ dragón, heavy forward, win la chica de viento perfecto Cochador que ellos Infernoble Arms, Armory Call, Almancipator Signs, mm -mm. Offering the Spirit Gates, La King Best of the forest, thunderhand, fusion deployment, oh wow, <laughs> cross out designator, perfecto, perfecto, World Shenzhen Drytron Z Este Ash Dragon Trias Controller, Infernoble, Arms, Virtual World, Hime, Nadir Servant nuevamente, perfecto y Dark Beconing Beast. Unator Transverser, Shini Black Sea Dogmatica Ashiyan Virtual World Gigi Prison the Darkness Infernoble Arms, Lindal, Warning Point, The Emancipator Signs, este pequeño cocodrilo. Lip <laughs> tiger's trap hole. Vintage Portrait Drytron Beta Triple Revolt, wow, muy buena. Y en este caso le aumentaron la rareza. Mesimplator, esta es de Water Charmer, Cross Ship, muy buena para hacer combos. Virtual World Lily, Dogmática, muy buena. Stains, Graves, Artillery, Catapultor, Toll y este es Gaia, el Magic the Magical Knight of Dragon, muy, muy bonita, muy nostálgica. Reciado el Wendy, Damasipator, Risen, Wars Shenzhen Gravity Controller True Revolt nuevamente, perfecto Dogmática Nexus Fallen of Albas que ya viene pronto su estructura vamos a ver qué tal está ser Dogmatica, Punishment, perfecto, esta la estamos buscando para una baraja que queremos armar, ad ad ad emancipator Risen, Leonite, otro Ash Dragon, y bueno vamos a hacer una pausa para que te suscribas, <ríe> si ya llegaste hasta aquí. por Tortol Otro, Triple Gate Este es, Warren Blossom Ferrit Muy bien Un queras Triple Gate también Picari Hacer. Y uh, uh, uh, la chica del viento ¡Wow! ¡Perfecto! <ríe> Perfecto, la voy a poner por aquí Trap Trix Salomerus, Dritron Delta, Rabiel, nuevamente, Pragmatic Tio, Ahama, ah The Dragon, Domasipator Analyzer Shadow Schism, también muy buena Dogmatica Tio nuevamente opening of the Spirit Gates da una carta para que sea este un box épico Lincolibo Ark Rebellion, XGZ Dragon, Cross Ship, King Best Bárbaros, perfecto, dos, dos nos salieron. Vamos por el tercero, ¿no? emoción del cruzado <risa> Heavy Forward Infernoble Arms otro Dragon made temática Adin Virtual World Lily Ahí nos falta el poderoso Zeus que debería de estar en una de estas Draytron delta mal turno trupe y guau wow, este no lo había visto y este que es ghost med girl odd ice Re revolution dragon Phantom Knights, otro Len Gurigo, Signs, King's best Bárbaros. Mm, best. Beast Bárbaros, un Shadow Ariel, Chaos Moon in Beast, Deep sea Area, El Shadow Construct, wow, muy buena carta. Virtual World Lily, Magician Salvation, esta también es, me parece que es Premier. Y eh, miren nada más el arte, la chica maga salvando al mago oscuro. Forest, Gaia, Girsu, muy bueno también, otro Dogmática, de E3 brigada, Heavy Forward. Hammond. Creo que ya no, solo nos falta uno. Hammond. Triple <risas> Tactics Talent. Perfecto. Dos y dos. Como ven esta caja? Este case. Perfecto y contact otra vez se me olvidó este rayos <ríe> es que con la emoción se me va la onda the Mancipator Relief Super Heavy Samurai Master. Musashi vaya nombre Striker Rose Un Nerval Otro Magician Salvation Aquí está otro Musashi Samurai Raytron Delta. La Chica del Viento. Burning Draw. Ignister Island. Normal turn, turn Trooper Phantom Knights The Emancipator Signs Nadir Servant Perfecto gate Nerval Vamos Zeus, esta es tu oportunidad, Linkuribo, Super, Sam, Super Heavy Samurai, Fusion Deployment, uh, Dogmática Maximus, esta es Eria, la chica de el agua. Y Black sea. Y Z, import para el exit fallen of albas crossout no puede ser nos salió el set de crossout wow Novel, Table Gate Virtual World Lulu Ariel Ghost Ghostmurner la verdad es que nos costó mucho trabajo conseguir este case pasamos por mucho de hecho yo pensé que ya no ya no iba a poder hacer la apertura de este producto pero pues la verdad es que valió la pena la espera y pues bueno vamos a cerrar esperemos que cerremos muy bien Heavy Forward Emancipator Relief e Raviel True Light Gate. este ya nos había salido y listo. Bueno, pasando al checklist tenemos 3 de 5 que estábamos buscando. El precio del case fue de $230 dólares y en total las metalizadas suman un total de $312 dólares. A continuación les voy a mostrar el top 5 según el precio que la verdad es que se ve que nos fue bastante bien. Y por último, pues la favorita en esta ocasión va a ser nuestro playset de Crossout Designator. Muchas gracias por llegar hasta aquí y pues nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh!